Moradores del sector Las Flores en esta ciudad denuncian este lunes el peligro que representa una pared, la cual tal y como se observa en las imágenes presenta un deterioro amenazando con colapsar en cualquier momento. Que Aquí, en este país hasta que la cosa no sucede no arreglan nada, ¿usted me entiende? Tienen esa pared, tienen que arreglarla, vinieron, mocharon una mata porque haciendo, las raíces le estaban haciendo fuerza para afuera y no hicieron nada. Están esperando a que platen dos o tres gente para resolver, porque aquí esas son las esas son las ideales de este, de, de este pueblo, que las cosas hasta que no sucede no regalan nada. Sí, esos niños que salen de la escuela hasta 15 y 20 juntas, esa pared se cae 15 y 20, entonces ahí se va a lamentar después que suceda eso. Y, y eso con dos o tres fundes de cemento y un quintal de varilla, hace una pared de amarre ahí y eso se resuelve. Joan Cordero, NPM, su noticiero regional.